Then go my way. Gorin no sapons no take you to your garishness. Derechito al vicio somos Cine. o eso es lo que cuentan según las leyendas de Internet. Y en esta ocasión venimos a traerles el unboxing de un par de sobrecitos de Pokémon Escudo de Espada Origen Chinesco. Origen perdido de nuestros amigos de la edición de Chinatown, pero también teníamos ganas de hacer un retro unboxing porque el público se renueva y porque hace mucho tiempo que nosotros abrimos un par de sobrecitos que encontramos del 2011 de Magic the Gathering chinescos. Pero, ¿qué pasó? Había salido también, mundialmente, gracias a nuestros amigos del China Edition, la cajita, la cajita de Magic the Gathering la cajita de Rise of the Edrugs, ¿sí? Pero, pero, pero, como ustedes sabrán, las cartas no siempre tienen lo mismo que la colección. Siempre pueden salir variantes o puede salir cualquier cosa dentro del universo chiresco Así que vayámonos derechito al Luis para ver qué cartas nos saldrán en este origen perdido y en esta caja de Magic the Gathering hagámosle un retro un unboxing. Ahora sí, pero antes que nada queremos agradecer a quienes nos escriben todas las semanas, a quienes siempre están pendientes de los videos a pesar de que todavía continúan las vacaciones, a pesar de que recién arrancamos el colegio en algunos lugares del país, así que muchas gracias por aguantarnos, muchas gracias por irse siempre derechito al vicio y por molestar a los demás spameándoles, vayan a ver RS Cine, muchas gracias por el apoyo continuo, ahora sí, vayamos primero con la caja de Magic the Gatering, esta caja, como le dijimos, había salido durante el 2011, en esta versión bolsilleta muy copada, muy genial, pero no, no sabíamos primero cómo se jugaba, no sabíamos qué cartas iban a salir por dentro y lo que sí nos decían acá es que, por ejemplo, esta venía de la expansión de Sunburst, o eso es lo que decía, que podías usar mana filtering cards para tener más, más el inglés no es nuestro amigo, claro que no. Pero la carta. Pero bueno, pero bueno, bueno, bueno. La, la caja no nos dice mucha información. ¿Por qué no estás en español? Bueno, bueno, en realidad sí podríamos traducirlo, pero. pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si lo que tenemos que saber es que justamente van a salir cartas de Magic. Dejemos que nos bueno, Dejemos que les sorprendan a ustedes. Porque exactamente es así, nosotros compramos la caja en uno de estos chinos bazares que estaban de época en ese momento Que tenían figuras de, de Dragon Ball, ¿a cuánto? A 120 pesos tenían figuras de Dragon Ball en su momento Y teníamos esta caja, y dijimos, bueno, vamos a echarle un vistazo, vamos a hacerle un unboxing vamos a ver cómo son las cartas De lado atrás vemos que dice Deckmaster, dice Magic the Gathering como vimos en los ejercicios anteriores Y viene bocha de cartas, bocha de cartas con... Una buena calidad, una buena calidad de impresión, lo vemos ahí el grosor de la carta, vemos que está en tono mate la impresión detrás y la de adelante también van a estar en tonos mates, no van a estar plastificadas ni nada por el estilo. La primera carta que nos encontrábamos en esta ocasión era el Demonio Tutor, que ustedes ya se darán cuenta que el arte gráfico, el arte que tienen las cartas de Magic son tremendas y son muy variadas, dependiendo de la jugada qué tipo de artistas tengan contratado. Tenemos una carta de hechicero por acá. Ta, ta, ta, ta, de Scott Show es el dibujante en esta ocasión. Después tenemos un Calitas Flood Chip. Kit. ¿El nombre será el correcto? Estará cambiado. En la arriba tenemos una carta de costo 1, este tenemos una de costo 5. Es una criatura legendaria, un guerrero vampiro. Muy copado de abajo tenemos el efecto que destruye la... A ver, el blanco, crea, la criatura blanco. Si la criatura está puesta en el cementerio de este modo, pone un Black Vampire Creature Token en el campo de batalla. Su poder es igual al poder de la criatura y ta, ta, ta, ta, el token es igual al de la criatura. Como que vos rompes un monstruo del oponente y podés hacer un token que tenga su mismo poder. Más o menos así es el poder de este Calita Block Chief of Get. Después tenemos acá la Astria Highborn, lo tenemos acá, la carta que aparece justamente en la caja. Lo tenemos arriba, no te dice, tiene dos puntitos, nos dice los costos. Lo tenemos abajo, es una criatura, Vampire Shaman. Seguido por, vamos a ver varios vampiros en este paquete, Tenemos al Vampire Night Tau. Lo tenemos acá, colgando como si fuese un Batman. Vamos a acercar para que sean mejor las imágenes, porque el efecto, el efecto son larguísimos, son larguísimos en las cartas de Magic. Tenemos a Butcher of Malakir, muy copado del arte, muy grosso. Luego tenemos al Vampire Nocturne, ahí ya tenemos un vampiro más enmascarado, más oscurete, una criatura vampiresca de 5 de costos, ya que locura. Tenemos a Lord of the Pit, lo tenemos acá, clásico dibujo de un demonio invocado, me encanta totalmente, muy tremendo. Como por la siguiente que es él. Avisa al persecutor. Un perseguidor del abismo. Totalmente alado. Una locura total. Archdemon of Unks. Lo tenemos acá. Perdón mi inglés trabado que es malísimo. Después tenemos al school Scoochin. Lo tenemos acá. Mira qué loco. Mira qué loco. Qué monstruosidad que es. Las siguientes cartas ya dejan de ser cartas oscuras. Tenemos a la Iona, Shell of the Media, el escudo de Media. Mira qué angelical que es con sus 6, 8 alas, me parece. No, tiene 6 seis alas. Seis, Mira, 6 seis de energía para invocarlo, qué locura. Tenemos a Luminos Angel por acá, un costo de 4, una criatura angelical. Y a Core Iron Out, lo tenemos acá flotando también en el cielo, con un par de garfios, qué monstruoso. Una criatura con Soldier Después tenemos a Banner Slayer Ángel. Un ángel que te digo Viene con espada, es un ángel guerrero Estas esta cartas como que Cuesta un poco Moverlas Primero porque son muchas y después porque no tienen, como dijimos, no tiene la impresión plastificada Sino que viene en una impresión mate, bien a secas Después tenemos al veterano Armorsmith, que este lo vimos en el sobre anterior Este lo habíamos visto en el sobre que habíamos conseguido Y la tenemos a la veterana Swordsmith Uno, uno hace armaduras, el otro hace espadas qué locura, muy copado Me gusta mucho también el estilo realista de estas dos imágenes, de estas cartulis Después tenemos otro Iron Aeronaut, tenemos otra más, dos de dos. Un Kingsville Balonist, lo tenemos ahí. Alguien que está flotando en un balón, está flotando en un globo, mejor dicho. Está flotando en un globo chino, qué paz. Después lo empiezan a bajar los de Estados Unidos y es a decir que son ovnis. Y a el de Ánima, sale el de Ánima en el masito también carta icónica que lo habremos visto esta imagen la habremos visto en un montón de guaridas, un montón de cuevas de cartas, lo habremos visto tenemos a Malfegor Malfegor no tanto Malfegor. hay algunas imágenes tío, de Maggi, que son como reconocibles por más que no juez si estuviste en ambientes así de juego de cartas, las habrás visto muchas veces, pero hay otras que no tanto, porque salen un montón de cartas año tras año, después tenemos a Progenitus, que es como una especie, mirá Una especie de hidra Una especie de hidra ahí, oculta en la niebla Como si fuese el monstruo del lago Ness, Que nunca lo ves, que nunca sabes, pero que Siempre te están mencionando que existe Después tenemos al igneous Sponsor Lo tenemos ahí, a uno tipo fuego Que está a punto de escupir fuego Con de todo, tenemos al Godshire Que ya es una bestia más Más, es verdosa Uno podría decir que es una bestia del bosque, pero arriba tienen los costos de energía De dos de bosque uno de fuego después tenemos al Fifi Gri Angel Fili Gris Angel que está bueno está bueno que hace muchos tipos de ángeles no hay uno solo hay unos que son guerreros otros que son más trancas después tenemos al Tower Gargoyle la gárgola de la torre no es como el de las películas de las gárgolas de Disney pero está ahí, está bueno después tenemos a la Naya Battle Maze una uh, uh, uh, una super colorada de magia una super chamana, una super human chamán que tiene dos efectos ahí abajo para activar tenemos a la noble hierárgica era más o menos, tenés más magas tenemos acá una humana druida al most British troll, es un troll de... es un troll pero... pero bastante, bastante grotesco, igual los trolls nunca, los trolls no tiran facha los trolls suelen ser criaturas así bastante violentas o repulsivas Después tenemos al Eddy Office, tenemos a estos duendes diabólicos, a estos Office terribles. Vamos por las 7 que es sur. Lordos de Tide Maker. Como sabrán verán cuotas salen bochas de cartas. O salían bochas de cartas en estas cajas. Eh, que está bueno, está bueno que tengan tantas. Aunque si querías empezar a jugar, no sabíamos si estas, estas cajas chinescas te servían. Si sí o si sí necesitas una guía para poder jugarlo bien. Después tenemos al Lordos de Tide Maker. Que está bueno, es una criatura ahí, oceánica Tenemos al King, que es Arponist, el arponista Estos arponistas ahí están como Resguardados debajo de algo Para tirarse con sus arpones Después tenemos al Roy Elemental Una bestia elemental ahí Que puede decir que es de tipo agua O de tipo viento, pero es como si fuese Un tornado Es como si fuese un tornado Acuático pero viviente, está bueno Está muy poderosa la imagen Después tenemos al Edron crab que es un cangrejo es un cangrejo pero poderoso es un cangrejo de los que te rompe todo no es como el pequeño Krabby y eh, no es como el pequeño Krabby de Pokémon después tenemos al Goblin Botswalker. Walker que este sí es un Goblin este sí es un Goblin de internet este es el troll de internet que se la pasa barriendo todos los mangas y sí, obvio pues tenemos y es una carta más de tipo juego después tenemos al Maestro Furse. y muchos me dirán eh no existe tipo juego en Magic es del tipo que sea. Después, después vamos a ver los tipos de cartas. Vamos a ver las cartas que necesitas para poder invocar estas cartas. Después tenemos Alma Strong Pulse. Un Sorcery Car. Muy. Cool. Estaba un poco vacío, pero está bueno. Está bueno. Como un cielo completamente ahí, viste, amanecido. Luego tenemos el Exploding Borders. Otra carta de Sorcery. Con su efecto abajo. Se pega demasiado. Se pega demasiado. La siguiente va a ser un Sorcery de Stone Rain. Un copado muy meteórico destruye el target land, está bueno. Y abajo te cuento un poco la historia, a ver qué hizo la historia. The Kami Struck with Rose of Fire, Showers of Rock, and the combined of the Spirit World, only in Shangyo, Castle Remained Standing, Restoring Untouched in the Sun. Dios, Dios, está bueno, está bueno. Como que destruyó de todo, de todo destruyó dos meteoros. Después tenemos. Una carta instantánea, el Traumatic Visions, esto sí que es muy, muy, muy psicodélico, muy psicodélico. Después tenemos otra Instant Trap, el Archive Trap, una trampa de archivo que sale ahí de unas bibliotecas rúnicas, de unas bibliotecas místicas. Tenemos el Molten Frame, otra carta instantánea. Sale fuego con de todo, este es cuando tenés acidez, esta carta es cuando tenés acidez con de todo. Emeria de Sky Ruin, tenemos acá ya una carta de Lan que lo tenemos ahí colgando de un tenemos a los dos colgando de un risco mortal, después tenemos Stripe Mine, otra carta de land Stirring Good. esto, uh, otra land, pero es como si fuese una tierra viviente, como si fuesen un montón de de hiedras vivientes después tenemos al Crumbling Necrópolis. la necrópolis ahí toda destruida, pero con un par de cositas, un par de juegos tenemos el Luminarch Ascension Está bueno, es como si le estuviesen subiendo de rango a un ángel con otro que está ahí en pleno combate La carta balance, la carta balance que... Esta, decime si este diseño de esta espada no, es mítica, es muy mítica esta carta Después tenemos al suicidal charge, que este nos había salido en el sobre anterior Nuestro unboxing anterior de Magic Está bueno, es como un montón de guerreros A punto de pelear contra la bestia dragonesca oscura, este demonio que ya Mató un montón, destruyó un montón de sus soldados, amigos. Es como que todos van al ataque juntos en un último intento para bajarla. De de después tenemos al Kalniher Expedition. Una carta que es una flor ahí que nace del pantano, Es como si fuese una flor legendaria que con poderes mágicos me, me copa un montón. Después tenemos el Windsendicon, Windsendicon que sale ahí de las nubes, de la nada, de las montañas mismas. Una carta oh, de encantamiento ahora. Luego tenemos el Goblin Assault El asalto de los Goblins El asalto de los Goblins Me recuerda mucho al manga de Goblin Slayer Donde siempre decían que los Goblins Eran como las bestias más Menos preocupantes de los RPG Pero que si se juntaban en grupo Eran muy peligrosos Y ya empezamos con las cartas básicas De LAN, las cartas básicas de tierra Tenemos acá una de bosque Otra y más de bosque Con diferentes artes Otro bosque con diferente arte tenemos acá ya las de montaña que es, decíamos tipo fuego pero son montaña en realidad otra montaña ahí más flotante tenemos una de pantano bien oscuro otro pantano más con diferente arte las islas, que se serían como de tipo agua pero son islas otra isla ahí tirando, una roca en el, agua, en el aire tirando agua, está buenísimo y los planos, los planos ahí que sí, vecinos si están buenísimos. El dibujo de Vincent Pros. Vincent Pros hizo estas. Según acá, según esta inversión. Tenemos otras de John Aaron. Tenemos otro, otro arte de. Bueno, James Jones. Acá ya tenemos las cartas comunes. Creo que se habrán dado cuenta. Incluso contando estas cartas De, de, de Lance. Si quitamos las cartas de Lance. Tenemos un montón de cartas que en un solo masito, en un solo masito y después sí, después si querías aprender a jugar Magic es otro tema. No lo íbamos a encontrar en este pack chinesco, pero sí teníamos varias cartas para poder darnos una idea de cómo era el arte y cómo era el juego. Vamos a... Debo, en algún momento tendríamos que haber aprendido a jugar Magic, pero lo recontra olvidamos, lo recontra olvidamos. Y eso suele suceder mucho entre los que coleccionan cartas o tienen diferentes, diferentes intereses en la vida Ahora sí vamos a abrir, hablando de intereses, las cartas de Pokémon origen perdido chinesco Que vienen 10 por cada uno de los sobres Vamos a ver, tenemos las dos con la imagen en los posters de Gardevoir Una Gardevoir y una luminosa Gardevoir Como vimos en los sobrecitos de nuestro video anterior Pueden salir cartas que ya eh, nosotros no lo vimos en las cajas pero que sí, en los sobres, algo que hicieron los amigos de es ampliar sus colecciones de cartas, que eso está bastante bueno. Sabemos que arrancamos con una energía de fuego, así que van a salir varias cartas que no esperábamos Hay alguna dada vuelta en este sobrecito, claro que no. Entonces, arrancamos primero con la energía de fuego, la versión de 2022, con esta imagen ahí brillante con los puntitos de fondo. Seguido por un Togetic Togetic con 80 puntitos de vida Psíquico con la habilidad Post Felicidad Cuando juegas este Pokémon de tu mano Para hacer evolucionar a uno de tus Pokémon durante tu turno Puedes curar 30 de daño a tu Pokémon activo Y tiene el ataque Viento Férico Con 30 puntitos de daño Después tenemos, después tenemos al Cricketun. Biketun con 90 puntitos de vida, tipo planta, es la evolución de Criketok y tiene la habilidad Melodía Rebosante. Tus Pokémon Hoja en juego, excepto los Criketoon, obtienen 40 puntos de vida más. No puedes aplicar más de una habilidad Melodía Rebosante a la vez. ¡Está no, bueno! Seguido por un Bastiodon con 160 puntitos de vida, tipo metal, con la habilidad Fortaleza Prime Genial. Los ataques de los Pokémon B de tu rival hacen 30 puntos de daño menos y el ataque de Bloqueo de Hierro con 180 puntos de daño. Seguido por una la Reina Abeja, la Pokémon Abeja de la nueva generación, la evolución de combi con 120 puntitos de vida tipo planta y el poder fiebre, de miel y perforar. Vamos por el siguiente, el pequeño Ponyar. Ponyar con carga descuidada, causa 30 de daño y tiene 60 puntos de vida. A este Pokémon metalizado. Seguido por una energía de Epa, ¿no? Dos energías en el mismo sobre, eso es una falta de su respeto señores Una energía de tipo lucha, una energía de tipo lucha también de esta generación Nos encontramos después con un Bolton de Hisui con 50 puntitos de vida Otro tipo, otro tipo hoja pero es la versión antigua de los Pokémon de Hisui De nuestro Bolton de siempre Seguido por un Regi Ice, Regi Ice con 130 puntos de vida Tipo agua, muy copado con la técnica ventisca Cartadura que causa más de 100 de daño. Seguido por... Un Typlosion B. Un Typlosion B psíquico con 210 puntitos de vida. Y la técnica Quemadura y Llama Petrificante es una muy buena carta para poder agregar a tu masito de psíquicos. Y por último... Tres energías en, este, en un solo sobre. Una energía eléctrica. Una energía eléctrica pero metalizada. Estas cartitas metalizadas que salen en los sobres chinescos... Ya tenemos energía Entonces este sobre Este sobre Tuvo varias cartas Muchas cartas repetidas Que ya teníamos Y tres energías más Para agregar ¿Tres? ¿Eran tres? Falta Ah, sí, falta esta Esta de acá mm, sobre más o menos Pero Type Lo compensa Vamos por el siguiente Vamos por el siguiente La verdad Hasta ahora De los sobres Que estuvimos abriendo Todavía iría. no abrimos Los sobres de Astro brillantes Porque los que vimos que los estaban vendiendo los querían vender como a mil pesos y dijimos no, ni en Pepe Ni en Pepe te voy a comprar uno de estos sobres a mil, ahí ya te está yendo muy al tacho Porque los demás sobres lo estamos consiguiendo a mucho, a un precio mucho más bajo, más bajo Te puedo decir que casi literalmente estamos, se están vendiendo las cartas como al precio de cualquier carta argentina de cualquier colección de kioscos al día así que eh, todavía no abrimos los sobrecitos de, de astral brillante justamente por eso preferimos directamente comprar la caja que está a un precio mucho más razonable y te digo hasta ahora la caja nos sorprendió bastante bien y en esta ocasión en esta ocasión nos encontramos con kirlia una kirlia con 90 puntitos de vida tipo psíquica la evolución de ralz con el ataque explosión teletransportadora Seguido por un Howl Lucha Radiante. Con 90 puntos. Así que hasta ahora te digo, hasta ahora de los sobres que abrimos. Porque eso venía el comentario anterior. De los sobres que abrimos. El último. El último de Origen Perdido. Y de. Re... No, el resplandor astral estuvo bueno. Estuvieron buenas las cartas de resplandor astral. Pero el último. El último nos gustó mucho más. El último es el que más nos sorprende hasta ahora. Te digo, sí. Te digo que en cualquier momento abrimos otras más, pero están bastante buenas. Después tenemos Lucha Radiante con 90 puntos de vida tipo lucha con el habilidad Gran Combate. Mientras este Pokémon esté en tu banca, los ataque de tu Pokémon hace 30 de daño más a los Pokémon Bi-max activos de tu rival. Muy copado. Seguido por una energía de hierba. Una energía de hojita, ahí lo tenemos todo verdoso, todo brillante. Seguido por un pequeño combi. El pequeño combi El pequeño pequeño cuadradito de, de, de, de panal de miel Tiene la técnica repartidor de miel Y picadura con 50 puntitos de vida Seguido por un bronzor Con 60 puntos de vida tipo metal Tiene el poder presión metálica Que causa 20 daños Y si tiras una moneda Podés paralizar al oponente si sale cara Vamos por la gente que es un swine Un swine con 60 puntos de vida Ahí lo tenemos ahí Muy copado tipo agua con estampida Y viento hielo Seguido por un Starmy B, un Starmy B con 190 puntos de vida, también muy buena carta, muy copado, con las técnicas rápidas y espiral de energía, está bueno para tu masito de agua, con otro Palkia, otro Palkia de origen B con 220 puntos de vida, dominio de la región y hidrodescanso, la evolución está bastante buena en la versión B-Max, así que se suma nuestro masito de agua, y tenemos un Togepi, sale un Togepi con 50 puntos de vida con la habilidad Toque de Felicidad, cuando juegas este Pokémon de tu mano a tu banca durante tu turno, puedes curar 10 puntitos de daño a tu Pokémon activo. A ver, quedan dos cartas. La última es un Oshagut, un Oshagut con 70 puntitos de vida, que va a evolucionar después para transformarse más adelante en un Samurot. Y por último, la última carta de esta ocasión de esta tanda de cartas es un Victini VMAX, un Victini VMAX doradiño, muy copadiño con el fondito con las marcas de fuego con las técnicas ya más dispersas y Maxi Victoria nos faltaría conseguir la versión B el Victini B y ya tenemos dos B Max entonces en este sobrecito tenemos algunas ya repetidas de esta colección tiresca pero que se suman se suman a nuestro mazo a nuestros macitos ¿Tendrán reals? ¿Tendrán agar de guá? Eso no lo sabremos hasta intentar otro nuevo unboxing de cartas de Pokémon chinescas. O quién sabe si en algún momento hacemos las reales. Pero, pero esperamos que esto te. que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre derechito al vicio. Muchas gracias por ser parte de RC Cine siempre.